Ok, en el video anterior veíamos cómo añadir requisitos de información desde la biblioteca a los componentes de un grupo. Además, creamos nuestros propios requisitos de información y editamos los existentes para dar consistencia a lo que estábamos requiriendo. Para este video la idea es explorar un poco la librería que trae el módulo de alcance y ver qué nos ahorra bastante tiempo a la hora de definir los requisitos de los elementos. Así que vamos a darle. Ya dijimos que hacer lo que hemos hecho en los videos anteriores es más bien largo y queremos ahorrarnos un poco de tiempo. Para eso, mira que por acá tenemos una biblioteca con algunos elementos preconfigurados. Todo esto que estamos viendo acá ya son grupos preconfigurados tanto de elementos estructurales como arquitectónicos y de instalaciones. Y cada uno de esos grupos tiene los componentes que lo conforman. Por ejemplo, acá hay un grupo de escaleras en concreto y tenemos cinco componentes que pueden conformar esa escalera y que son los escalones, los barandales, el descansillo, la formaleta y el refuerzo. Lo que podemos hacer en este momento es, por ejemplo, tomar el grupo completo y arrastrarlo para incluirlo en la carpeta estructural. Antes de soltarlo, debes tener en cuenta en dónde va a quedar ese grupo. Aquí está por fuera la carpeta estructuras, mientras que aquí está por dentro, ¿ok? Entonces lo soltamos aquí. Es más, el grupo de columnas de concreto me quedó por fuera la carpeta estructuras, entonces lo incluyo de la misma forma. Ahora, si yo no quiero tener, por ejemplo, ni formaleta ni el refuerzo, pues simplemente lo puedo eliminar del grupo y absolutamente nada raro pasa. Por ahora ya sería cuestión de empezar a definir lo que debe tener cada componente en cada hito del proyecto tal como hicimos en los videos anteriores. Y les podemos cambiar los nombres a los componentes si queremos. Lo otro que podemos hacer es incluir nuevos componentes en los grupos que ya hubiéramos hecho. Por ejemplo, aquí hay columnas rectangulares y dentro de los componentes hay ménsulas. Si da la casualidad que nuestro proyecto, las columnas en concreto, tienen ménsulas, pues sería cuestión de arrastrar el componente a donde se necesita. Nuevamente tenemos que tener en cuenta dónde lo soltamos. Aquí está por fuera la carpeta estructural, aquí está dentro de la carpeta estructural y aquí está dentro del grupo de columnas en concreto, o sea que lo soltamos ahí. Ya con esto seguiríamos haciendo lo que ya sabemos hacer, o sea, definir la ménsula para cada hito del proyecto. Todo eso está muy bien, está muy bien, pero se pone un poco más interesante cuando no buscamos elementos, sino plantillas. Así como en el módulo plan, por acá tenemos varias plantillas, algunas internacionales y otras nacionales. No todas las plantillas realmente son muy buenas porque algunas son solo de la estructuración de carpetas, pero hay otras más interesantes como esta de Example Beam Uses. Esta plantilla está separada en carpetas según las disciplinas y podemos incluir toda la carpeta completa en nuestro alcance o solo algunos grupos o componentes así como hicimos anteriormente. La diferencia entre esas plantillas y la biblioteca de elementos es que las plantillas también pueden traer la información de los hitos, los equipos de trabajo, los requisitos de información, las listas de verificación, archivos adjuntos y notas que en esencia es la descripción. Lo que quieras añadir de la plantilla va a depender de tus necesidades, pero en términos generales no recomiendo añadir los equipos de trabajo si fue que ya los configuraste al inicio del proyecto. Eso es porque se te van a crear nuevos equipos de trabajo sobre los equipos de trabajo que ya tenías. Para este caso yo quiero añadir únicamente los requisitos de información. Y de la carpeta estructural me voy a traer las vigas. Genial, como ves, vino el concreto de la viga y su refuerzo. Y para el concreto tenemos dos requisitos de información relacionados con datos IFC. Ahora, lo otro es que no todos los grupos y componentes de la librería tienen requisitos de información, listas de verificación, descripciones, etcétera, etcétera. Y la razón principal es porque es algo que depende muchísimo del proyecto y las necesidades particulares que tenga. Lo interesante es que así como te recomendé en el módulo plan, para este caso también puedes crear un proyecto ficticio que sirva como un contenedor de tus plantillas. Incluso puede ser el mismo proyecto ficticio que creaste para las plantillas de los planes de ejecución. Eso es porque igualmente para definir el alcance puedes usar cosas que ya hayas hecho en otros proyectos. Bueno, ya para no hacer la cosa muy larga, estoy acelerando el video para añadir algunos otros elementos que me servirán más adelante para explorar otros módulos de la plataforma. Realmente no estoy haciendo nada diferente a lo que ya hemos visto y este es el resultado final. Para finalizar este video, ¿te acuerdas que en el módulo de plan hicimos un archivo PDF? Pues eso mismo lo podemos hacer con el módulo de alcance sin ningún problema. Sería solo cuestión de añadir el alcance del documento y editar lo que sea necesario para que salga la información que queramos. Yo lo dejaría así y le daré un nombre relacionado al nuevo documento. Y si entramos, esto fue lo que nos quedó.